Oye, por aquí me dijeron que estaba el periodista que entrevistó a los cuatro fantásticos, el compañero, ¿no? Ahí está, mira, con la gorrita verde, ¿vale? Esa gorra verde se ha hecho famosa. Cristobalino, ¿no? que te llamas tú? ¿Eh? Saludamos. Yo le dije al ministro de Interior y Justicia, Tarela Isami, hay que estar pendiente de este muchacho, compañero ¿por qué? porque nosotros sabemos el odio de esta gente Lo conocemos es un odio un odio entonces hay que estar muy pendiente no para que andes asustado por ahí, tú no te asustas ante nadie, ni ante nada no tomar las medidas de seguridad porque esa gente es venenosa venenosa bueno y además tú les diste Ahí, donde les duele. Muchacho, muchacho valiente. Esa es la juventud. Juventud, divino tesoro. Juventud, juventud. Como dijo el Che, hijo, el presente es de lucha. El futuro nos pertenece. El futuro es de ustedes, muchachos. El futuro es de ustedes, muchachas. Esta patria es de ustedes. Los que andan ligando que nosotros entremos en una crisis, hay que recordarles que ellos nos tuvieron a nosotros durante casi dos años contra la pared golpe, golpe, golpe vamos a llamar en las cuerdas, Estamos en las cuerdas aquí, allá pum, pum No, hasta el béisbol lo pararon bro. creo que ese año era el que iba a ganar Magallanes creo yo que ese era el año del Magallanes de ahí para acá el Magallanes como que no no da pie con bola ¿vale? creo que ese era el año del Magallanes hasta el béisbol, bueno, nos dieron por todos lados. Y cuando salimos al contraataque, los pulverizamos. Yo les digo a esto los que andan por ahí todavía, haciendo reuniones secretas, no me refiero en este caso a la de Pacto de Puerto Rico, no, andan buscando que si el general tal está este, inconforme que si por allá hay un cuartel donde hay unos militares que quieren no sé qué, mandándole mensajes a no sé quién, reagrupando fuerzas. No se les ocurra, padre. Primero por el mismo país, por el propio país, por nuestro país. Y segundo, por ellos mismos. No tienen cómo. No tienen con qué. No tienen con qué. ¡Suscríbete